Seguimos siendo los chismosos del paseo Y más ahorita que está candente La situación de lo que está pasando Por un lado con Alex Zap Y por otro lado con el Pollo Carvajal Que está más allá que acá A ver, el Pollo Carvajal Se jugó un cabezazo Que fue eh, comenzar A hablar según él le viene colaborando a la Corte Penal Internacional Hace un poco más de un año Ahora, con la justicia española Está dando anticipos Y pruebas de que Podemos El partido oficial de España Fue financiado por la misma dictadura chavista Él creyó dentro de sus cosas Que al hacer eso Alejaba la extradición a los Estados Unidos Pero la cosa, como dice coloquialmente el dicho El tiro le salió por la culata ¿Por qué? Porque ellos aceptaron sí. Las acusaciones, las declaraciones las aceptaron pero dijeron que era inminente el que se reversara la extradición a los Estados Unidos del pollo carvajal ahora la pregunta de todo esto a quién le conviene y a quién no le conviene porque es que Aquí comienza a tejerse una trama. Porque yo quiero ser muy consciente en una cosa. Y lo digo en este canal. Y alguna vez lo dije. Y lo vuelvo a repetir acá. El hecho de que no comulguemos con la dictadura. Con el régimen de Maduro. No quiere decir que los de la oposición también sean. No es que son unos antiguos, Orinan agua bendita. Esos son, no, esos son unos angelitos. No, porque ellos también tienen su pecado. Y aquí el que se encochine a uno. Pues obviamente que va a librar a otro. Aquí están comenzando a robar cabezas. ¿Por qué? Porque mal que bien están cayendo algunos de la dictadura, pero también están cayendo algunos de la oposición. Entonces están sacando lo que llaman los trapitos al sol. Están sacándose las verdades, este encochinando a este y este a este. Entonces comienzan a rodar cabezas, y ahí es donde comienza la trama de esta novela que es de nunca acabar. Lo que sí sabemos es que hay más de un untado hasta la coronilla y que esto va como cuando se desbarranca una montaña y se viene todo eso ahí para abajo y se está llevando a todo el mundo por delante, eso está pasando en estos momentos, las cosas se complican, resultó pérdida la petición de darle largas a su inminente extradición tras el nuevo revés para Hugo el Pollo Carvajal, luego de que rechazaron posponer su traslado a Estados Unidos, ahora la pregunta es ¿a quién le conviene y a quién perjudica esta decisión? Esto es una trama bastante interesante. El Pollo Carvajal trató de dilatar su extradición Declarando ante la justicia española En la causa sobre la financiación Ilegal del partido Podemos El 27 de octubre Pero la audiencia nacional rechazó El pedido del magistrado de esa causa La extradición del ex general Venezolano Hugo Armando Carvajal Es inminente tras ser negada su petición como había pedido el juez Que lo citó a declarar El próximo 27 de octubre Esto se pone interesante Y esto es de ponerle un poco de lógica aquí van a salir muchas verdades aunque también detrás de eso vienen muchas mentiras como para resarcir o como para ayudarse en ellos en lo que se les viene pierna arriba pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal le den like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales, háganos saber su comentario dele me gusta no me gusta, comente si le parece no le parece, qué más quieren saber, porque gracias a esos comentarios y gracias a esas visitas que ustedes nos hacen a diario y los seguimientos que nos hacen a diario nosotros seguimos acá siendo los chismosos del paseo, esto comienza a coger fuerza y yo creería que incluso hasta inocentes pueden ir a llegar a caer Carvajal, el ex jefe de inteligencia chavista quien se encuentra detenido en España, estaba tratando de frenar su extradición a Estados Unidos a base de recursos e impugnó la decisión de la Audiencia Nacional de hacer efectiva su entrega a Washington. Sin embargo, no tuvo éxito y la audiencia no dio lugar ni a suspender ni a postergar la materialización de la entrega a los Estados Unidos. De acuerdo a los expedientes y a los documentos que rezan sobre su detención y sus cargos, no hay lugar ni a suspender ni a posponer la materialización de la entrega es tradicional a las autoridades de Estados Unidos de América del Norte del reclamado Hugo conocido como el Pollo Carvajal. Tampoco a participar a dicho juzgado particular alguno en relación a la fase de ejecución de la entrega que es exclusiva de esta sección como única autoridad judicial competente. Aquí hay algo que de pronto estamos dejando pasar por alto y es que si ustedes ven yo les hablaba la vez pasada de un castillo que se está comenzando a desmoronar. Ese castillo que forma Nicolás Maduro con su régimen y ahí aparte todos toda esos alcahuetas, todos esos fariseos, todos esos que han carcomido al país, se están comenzando a caer. Viene algo que de pronto puede causar otra, otra sensación. Ojo que Alex Sab y el Pollo Carvajal puede que no estén en la parte de arriba de la estructura del castillo que se está desmoronando, pero ¿qué tal que estén aquí abajo y que sean las bases porque donde Alex Saab y el pollo Carvajal pare a Estados Unidos como el empresario colombiano se puede estar desbordando de esta parte pero al caerse en las columnas se podría estar cayendo esa dictadura ese castillo falso que mal le ha hecho a la sociedad venezolana esto es algo que que comienza a tomar fuerza ¿no? así como tampoco lo hizo durante el largo tiempo que medía desde el 16 de septiembre del 2019 al 9 de septiembre del 2021 casi dos años voluntad de Armando Carvajal Barrios de pretender colaborar con la justicia española que sería una maniobra dilatoria del proceso extradicional lo que aquí nos está queriendo decir es que en el 2019 él tuvo la oportunidad como de presentarse y tratar de arreglar las cosas, pero no olvidemos que él se, eh, no sé si fue por miedo por estrategia o por qué sé yo, se escondió hasta que fue capturado. Entonces aquí la vaina se dilata por eso. La idea de Carvajal era dilatar su extradición por la cita que tenía pendiente ante el juez Manuel García castellón el próximo miércoles eso incluye en la causa que ha reabierto el letrado sobre financiación ilegal del partido español de izquierda podemos a la luz de la documentación de carvajal que ha ido presentando sobre presuntos pagos opacos desde la petrolera venezolana PDVSA a dirigentes de esa información según las declaraciones de Carvajal, él tiene todo el portafolio de cómo, cuándo y a qué hora se hizo. Al haberle sido denegado el asilo hace dos días, García Castellón envió ayer un escrito a la sesión tercera de lo penal informando de esta cita en su juzgado, pero hoy le respondieron lo citado arriba. Que no hay forma de echar reversa Donde se aclara que la audiencia nacional Dio luz verde en 2019 A la extradición del pollo Tras haber sido detenido en España Con documentación falsa No se olvide que encontró un pasaporte falso En fin Si bien no se materializó la entrega Al no comparecer el reclamado Que entonces estaba en libertad Y en paradero desconocido Después de dos años de darse a la fuga Fue detenido el pasado septiembre En un piso en Madrid Que la policía española localizó Con la ayuda de la DEA estadounidense. Luego de su detención, ingresó en una prisión cercana a Madrid a la espera de ser extraditado y desde entonces trata de evitar la entrega a Estados Unidos por todos los medios, incluido el de desvelar presuntas tramas de corrupción del régimen chavista con los dirigentes políticos españoles. Ahora, no olvidemos que la misma dictadura de Maduro trató de hace unos días pidiendo la extradición del pollo Carvajal de España hacia Venezuela. Obviamente ellos querían tomar la sartén por el mango, pero aquí vuelvo y digo, el tiro le salió por la culata, porque si bien sabemos nosotros esto, al igual que esa que es una aclaración que está haciendo los Estados Unidos. Esta petición de la extradición del pollo Carvajal ...se realizó desde el 2019... ...que hasta ahora se esté dando es otra cosa... ...porque hubieron maniobras o chanchullos... ...como le quieran llamar... ...para que eso se evitara... ...al igual que pasó con Alex ...que Alex según Maduro... ...se retira de los diálogos... ...porque han hecho trampa... ...le han hecho zancadilla a los diálogos... ...por haber extraditado a Alex ...de Cabo Verde hacia los Estados Unidos... ...pero lo que ellos no son conscientes... ...y era lo que aclaraba Blinken... ...es que... Esa investigación, ese pedido, el descubrir esa trama criminal que tenían ellos De lavado de activos por más de 350 millones de dólares Venía desde hace una década, eso no fue hace dos meses, ni seis meses, ni un año Hace más de nueve, diez años Entonces acá es donde comienza a tomar forma esto Obviamente que sabemos que la dictadura de Maduro, yo me imagino en Miraflores Deben estar cogiéndose en la cabeza y mi, mirando a ver qué estrategia van a sacar para soportar, oígase bien, para soportar lo que se les viene, porque lo que les viene pierna arriba es muy duro, porque lo que, lo que va a hablar... Alex Zapp en este momento dice que no va a colaborar con la justicia americana Pero es que en este momento él acaba de ser detenido Esperemos que pasen unos meses Y esperemos que la psicología inversa que manejan en esas cárceles O la psicología brava que manejan los las cárceles de los Estados Unidos Hace encantar a un mudo. Entonces con las declaraciones de Alex Zapp y las declaraciones del Pollo Carvajal Que como vemos en los próximos días va a ser extraditado también a los Estados Unidos. Se va a destapar realmente la olla podrida de lo que existe desde Maduro, Diosdado, Vladimir Padrino, Tarek William Zapp, Tarek El Ansami y en fin, toda esa mano de llamémoslos ejecutivos. Ustedes sacan la conclusión. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.